Bienvenidos, estimados estudiantes, nuevamente nos encontramos en este espacio virtual para tratar un tema más sobre la materia de didáctica del lenguaje y comunicación. En este espacio, en este momento, vamos a tratar sobre los aspectos epistemológicos y conceptos básicos de la materia. Bien, antes de dar inicio, pues vamos a dar a conocer el propósito que tiene la materia de lenguaje y comunicación y su didáctica dentro del de sistema educativo ecuatoriano el propósito fundamental de la materia es comprender los conocimientos teóricos del programa de estudios y de la asignatura aplicar los métodos procedimientos técnicas y estrategias de enseñanza aprendizaje que garantiza el desarrollo de las competencias lingüísticas en los estudiantes mediante un enfoque eminente funcional y práctico pues ello debemos tener muy claro para saber cómo trabajar con nuestros estudiantes en el aula de clases y saber cuáles son las estrategias que debemos nosotros aplicar con ellos Bien, eh, vamos a ver en contenidos nosotros tenemos los aspectos epistemológicos y los conceptos básicos de la didáctica dentro de ello nosotros tenemos lo que es la competencia comunicativa y la competencia del lenguaje vamos con los aspectos epistemológicos la didáctica del lenguaje y comunicación pues ella se había manifestado eh, que es un espacio de acción sobre los procedimientos de enseñanza y formación de los hablantes de una lengua y de su capacidad para comunicarse básicamente el lenguaje y comunicación es el medio que todos los seres humanos tenemos desde nuestro nacimiento hasta el final de nuestros días y es el que nos permite interactuar con nuestros semejantes eh, en este proceso nosotros utilizamos lo que es eh, la comunicación oral y escrita en estas dos clases de comunicación nosotros trabajamos lo que es eh, o nos presentamos con comunicación verbal y no verbal ¿Cómo es esto la comunicación verbal pues es la que la realizamos a través de las palabras de los términos de la interacción con nuestros semejantes de la conversación del diálogo y la comunicación no verbal es la que la expresamos a través de diferentes gestos que pueden ser eh, emocionales eh, de alegría de tristeza los cuales los reflejamos en nuestra mirada o en nuestra actitud dentro de los conceptos de la didáctica pues ya me, eh, tenemos que es una perspectiva lingüística comunicativa literaria del lector pedagógica psicológica y sociológica. ¿Por qué lingüística? Lingüística porque nos permite comunicarnos con los otros utilizando un léxico adecuado. Literaria. ¿Por qué literaria? Porque a través de los conocimientos lingüísticos, pues nosotros aprendemos a conocer y a expresarnos, a utilizar las maneras adecuadas para dirigirnos hacia los demás. Literaria, pues aprendemos eh, de diferentes obras, versos, la manera de cómo vamos a dar a comunicar o dar a entender determinados momentos o espacios con los demás pedagógica ¿Por qué pedagógica porque nosotros tenemos que tener bien claro cuál es la manera de cómo nos vamos a dirigir a nuestros estudiantes y cuál sería la herramienta necesaria para trabajar con ellos psicológica porque nosotros también consideramos mucho el aspecto cognitivo en nuestros estudiantes para trabajar con ellos sociológica ¿Por qué sociológica porque nosotros nos eh, involucramos en el contexto del alumno para trabajar nos adaptamos a su medio a su nivel a su edad y a su eh, condición social dentro de nuestro eh, país dentro de los aspectos epistemológicos tenemos el nuevo paradigma de la enseñanza de la comunicación eh, pues se dice que no es un objeto de estudio sino un ve vehículo de comunicación ¿Por qué un ve vehículo porque a través de él nosotros continuamos con conocimientos vamos adaptándolo y vamos eh, contextualizándolo en diferentes entornos no se detiene no es algo estático sino que continúa por ello los futuros docentes deben utilizar el lenguaje con propiedad y precisión para poder enseñar a los niños y niñas de los diferentes centros educativos de nuestro país. Dentro eh, también tenemos lo que es la investigación y la didáctica del lenguaje. En ello pues nos invita a ser profesores innovadores, por ello investigación, investigar nuevas técnicas, nuevos conocimientos, nuevas aportaciones dentro de la asignatura. Dentro de los conceptos básicos de la materia tenemos lo que es la comunicación oral, en sí el habla, la terminología que utilizamos para dirigirnos con los demás directamente. Tenemos también la comunicación escrita, la que se la realiza a través de diferentes signos lingüísticos y se la puede plasmar en textos, cuaderno de notas, la prensa, lo que sirve como medio de información para otros lectores tenemos la competencia comunicativa para dar inicio a esta temática pues tenemos que tener muy claro que es una competencia las competencias no son más que las destrezas que queremos desarrollar en los educandos a través de la aplicación de los diferentes contenidos que tenemos en la asignatura con ella nosotros vamos a lograr una competencia lingüística comunicativa una adquisición de aprendizaje significativo y las habilidades lingüísticas que los, las personas, los seres humanos requieren para de su desenvolvimiento escénico en nuestro entorno la competencia literaria esta se encuentra conformada por niveles de acuerdo a la edad y al año de básica del estudiante esto permitirá que el lector sea un lector competente valga la redundancia por qué razones porque todas este, este, este tipo de terminologías de competencias que él va a desarrollar le va a ayudar para que desarrolle su aspecto literario en la parte cognitiva tenemos los enfoques métodos y evaluación nosotros en nuestro país trabajamos con un modelo pedagógico cognitivista y constructivista cognitivista porque nos preocupamos de, la, de los conocimientos que debe adquirir el estudiante y constructivista porque realizamos y aplicamos métodos técnicas y estrategias que el mismo estudiante le permita ir construyendo su propio conocimiento, de tal manera que esto sea para la vida y no para el momento. Pues para lograr todas estas competencias en el estudiante, también tenemos que tener muy claro cuál debe ser la posición del profesor frente al aula de clase. El profesor también tiene que tener muy claras cuáles son sus competencias, cuál es el perfil que él debe manejar frente a los alumnos y las funciones y roles que debe cumplir para tener éxitos en una clase. Nos vemos en una próxima oportunidad, esperando que haya sido clara la explicación.